nosotros eh, Bueno, tú me hacías la pregunta con el tema de del de fin de semana eh, donde el presidente visitó principalmente, y fue la noticia de ayer en la visita a los Alcarrizo eh, la, los familiares de la niña que fue asesinada eh, y, y me gustó el presidente, vi que como que se puso energético y a los delincuentes que se entreguen me pareció a, a, a, al, al ex jefe o el ex director de la policía que le sacaron un meme. Le estamos dando seguimiento que se entreguen. No sé si tú recuerdas. Sí, sí ese meme. Se, se trata de la niña Yulensky Batista Cuevas, que fue, pues lamentablemente asesinado por un presunto hombre de unos 27 años alrededor. Sí, eh, eh. eh. Luis Abinader prometió, o sea, los vecinos presionaron. No te me vayas, espérate, Rachón, no hagas eso. Eso no es no, bien no de hacerlo. Sí, no. Eh, mira, esto habría que, que, que analizarlo desde una óptica, porque el presidente le prometió, le dijo a la familia, a los vecinos que estaban eh, todos ahí, eh, ¿qué, ¿qué le van a dar? ¿Qué? Dijo que posiblemente le iba a remodelar o, o, o, o a mudar. Del, del lugar donde viven, pero creo que ahí se le pasó la mano al presidente, ahí estamos viendo las imágenes, porque entonces si fuera así va a tener que, que reubicar a, a medio país que viven Exacto. en barrios y sectores donde han caído abatidos familiares por, por un asalto, por un atraco. Vamos a escuchar eh, las declaraciones del presidente Luis Abinader, eso fue eh, eh, ahí frente a la casa de, de la joven asesinada, donde el padre también resultó gravemente herido. Vamos a escuchar de apoyar a la policía en términos económicos y tecnológicos, que lo vamos a apoyar. Pero lo que le decimos a esos delincuentes es que se entreguen, porque este gobierno no va a tolerar ese tipo de acciones. Muchas gracias. Pensé que había un corte un poquito más largo, pero ahí escuchamos eh, Veloz eh, las declaraciones del presidente en los Alcarrizo, que también visitó eh, varios, varios lugares eh, en ese popular sector de Santo Domingo. Eh, bueno, de hecho... Estaba siendo acompañado por el actual el director de la Policía Nacional, Eduardo González, y dentro de las declaraciones que emitió el presidente ha sido que las investigaciones, según él, están avanzadas en ese sentido, en ese caso específico. Pero es lamentable ver cómo este año 2020 está siendo marcado por estos casos que se están haciendo eh, tan virales, tan populistas y que se arraigan totalmente de la desgracia por ejemplo, el caso de, de la niña Liz María, que fue un supuesto panadero, el cuerpo nunca ha aparecido. También, no sé si hay mismo en los alcarrizos, hay un, un violador que ha, ha violado unas 12 víctimas y tampoco se da con él, con el, el, el, la ubicación del mismo. Entonces, los feminicidios también, por un lado, aumentando muchísimo. Hay un gran problema de seguridad y pues lamentablemente, al menos yo, no veo un plan estratégico ya se ha hablado muchísimas veces de la reformación, de la el cambio radical que hay que hacer en la policía nacional la reforma policial que fue tan prometida por Luis Abinader, ya va a empezar en el en el, el supuesto económico, ya para el presupuesto del 2021, está pautado unos 300 dólares como sueldo mínimo, hasta que se llegue a los 500 dólares que fue lo que prometió en campaña pero fuera parte de eso eh, aquí se inauguró 5 y 6 que bueno se supone que es para eh, tener mayor control de ese tipo o prevención porque eso es lo que pasa aquí no hay planes de prevención aquí cuando está el problema es que se dan una serie de estrategias totalmente aéreas de lo que puede pasar y es muy triste muy triste que un año como este sea predominado aparte de por la pandemia por este tipo de acciones bueno Vamos a esperar, mira, la noticia de hoy es el inicio del año escolar. Vamos a hacer un corte, un cortecito, sí. señor director, y regresamos en breve para hablar del año escolar y la selección de los Estados Unidos, que es mañana, es. martes 3. Ahí tenemos un Top Five que hizo producción y, okay. y Maris Lady, y vamos a hablar del Top Five de los eh, votos electorales, que son unos 538 votos eh, electorales, vamos a hablar de eso luego de este cortecito